Muy buenas, esta semana os quería proponer un reto de la salud relacionado con la amistad, con la amistad y con las relaciones. Actualmente siempre pensamos que la alimentación y el movimiento son los factores más fundamentales para la salud y aunque lo sean hay otros muchos como mantener unas relaciones con nuestros amigos de calidad y lo importante es que tengas amigos de calidad más que la cantidad y para ello hay que nutrir esas relaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues estando con ellos. Entonces, aunque entiendo que muchas veces nuestros amigos no viven tan cerca como, como queremos y sus horarios y los nuestros no son muy compatibles, lo que sí que podemos hacer es justo lo de este reto, que es llamar a algún amigo, a algún muy buen amigo, durante al menos 15 minutos, 20 minutos, y hablar con él honestamente de todas las preocupaciones que tengamos. Preguntarle sobre su vida y contarle la nuestra. Para así que haya una muy buena conexión. Así que ya sabes, mira tu agenda, mira tus amigos cercanos. Esos que aunque no les llames en meses, pero sabes que van a estar ahí. Y mantén una conversación de al menos 20 minutos en esta semana con uno de ellos. Te puedo contar que en Japón, esto lo hacen mucho las mujeres, y hay un grupo que se llama Moai, que son tus mejores cinco amigas que están comprometidas contigo durante toda la vida y suelen quedar de manera regular para precisamente contarse sus, sus historias. Esto también se hace en las iglesias, en los bares, en los clubs, por eso es muy importante eh, estar relacionado con gente. Pero bueno, volvemos al reto de esta semana. Ya sabes, descuelga el teléfono o si es por videollamada mejor, porque así ves, interactúas más con esa persona. Y mantén una conversación profunda con tu mejor amigo o con tus mejores amigos. Pues nos vemos la siguiente semana. Agur Yogur.